Para realizar este tipo de efecto vamos a trabajar muchísimo con máscaras de capa con la imagen abierta y la herramienta de mover activa desde una esquina clic y arrastro hasta abrir el nuevo documento y lo vamos a soltar en el panel de capas vamos a reducir la opacidad para darle la posición final al mismo que más o menos va a ser por ahí regresamos la opacidad al 100% ahora vamos a trabajar en una selección te recomiendo selección y sujeto, aunque también puedes trabajar con la herramienta de selección rápida que está aquí. Una vez que está creada la selección que Photoshop lo ha hecho por nosotros, vamos a confirmar si efectivamente todo está bien. Nos damos cuenta que aquí hay problemas. Para añadir selección, vamos a trabajar con la herramienta de lazo poligonal. Yo te recomiendo muchísimo esta herramienta. Y con Shift clic, vamos a añadir selección. Para restar selección, al clic. Ahora, en este momento, vamos a darnos cuenta si toda la selección está bien en toda la imagen. Una vez que tenemos terminada la selección, vamos a crear una máscara de capa en la parte inferior. Ahora, control J, y esto es muy importante que vuelvas a duplicar esta selección. El texto que está aquí, que ya está previamente tipeado, lo vamos a colocar aquí en la mitad de los dos textos. Y vamos a presionar justo en medio de las dos capas al clic para crear una máscara de recorte. Por el momento parece que no se ha hecho nada. Sin embargo, para ver un poco mejor el efecto, sobre el texto vamos a crear un estilo de capa que se llama trazo, color blanco, a 10 puntos y clic en OK, ahora sobre esta máscara de capa vamos a presionar la tecla B en el teclado que vendría a ser la herramienta del pincel, lo vamos a agrandar un poco, también lo puedes agrandar acá arriba en la parte superior y vamos a pintar sobre la letra para que alcances a ver el efecto que estamos creando, esto es lo que estábamos buscando con este ejercicio, realmente te va a quedar sumamente espectacular, una vez que ya hemos terminado de hacer este tipo de trabajo con la herramienta otra vez de mover activa, podemos dar un clic sobre la letra T, control T para activar el cuadro delimitador y ahora puedo bajar la letra y reposicionarla donde realmente yo quisiera. Yo lo voy a dejar aquí en la parte inferior, lo voy a dejar más o menos por ahí, voy a presionar la tecla de enter. Como otra vez tengo el color naranja que es del color de texto, otra vez doy un clic para activar la máscara de capa y voy a seguir borrando sobre la misma. Con esto el efecto te va a quedar sumamente espectacular. Para seguir aprendiendo más de estos temas, te invito a suscribirte a este canal, activa la campanita, déjanos un comentario y una manito arriba.